¿Qué pasó? La receta que vamos a estar haciendo hoy es un sofrito básico puertorriqueño. Lleva cilantrillo, recao, cebolla, pimiento verde, ajo, achote, sal y agua. Lo primero que vamos a picar es el cilantrillo. El cilantrillo yo le pico el tallo y solamente utilizo las hojas. Aquí en mi casa no se pierde nada y lo que hacemos aquí es que con los tallos del cilantrillo, las hojas de la cebolla y los pedazos del pimiento que no utilizamos, hacemos un caldo de vegetales. Luego vamos a trabajar con el ajo. El ajo sencillamente vamos a aplastarlo un poco, porque lo vamos a triturar en la licuadora, así que no es necesario que lo piquemos en pedazos luego vamos a trabajar con el pimiento para esta receta, como es una receta pequeña vamos a utilizar medio pimiento nada más así que vamos a picarlo vamos a guardar esto acá y sencillamente lo picamos en pedazos, más o menos medianos, pequeños, no importa, depende de la, la licuadora que tengan. Luego el recao, que es sumamente importante. Aquí en California es bien difícil conseguir el recao y donde único lo consigo es en los mercados filipinos. Así que si usted está en los Estados Unidos y no consigue recado por ningún lugar. Vaya a los mercados filipinos. Ellos siempre tienen, por último, la cebolla. Cebolla igualmente. No vamos a utilizarla completa. Así que vamos a picar la mitad nada más. Y picamos esto en pedazos. Yo voy a estar utilizando una licuadora pequeña, así que quiero picar los pedazos lo más pequeño posible. Bueno, ahora vamos a echar todos los materiales en la licuadora. Si son muchos y tienen una licuadora pequeña como la que yo tengo, por ejemplo, pueden echarlos poquito a poco. Y le voy a echar un poquito de achote. Y le voy a echar un poquito de agua para que licue más fácil. La cerramos y nada, y lo trituramos todo. Aquí lo tienen, sofrito puertorriqueño. ¿Qué pasó?